Bienvenidos a Noticeñales. Muy buenas noches. El noticiero de FENASCOL que busca contribuir en la toma de conciencia por los derechos de las personas sordas de Colombia. Invitamos a que ustedes puedan compartir esta transmisión con sus familiares y amigos. Conmigo está Paula en el estudio y ella nos va a ayudar el día de hoy monitoreando las redes sociales. Y todas las opiniones que ustedes nos puedan dejar por este medio. Hola Paula, ¿cómo estás? Cuéntanos cómo pueden interactuar los usuarios que nos ven. Y en estos momentos, a todos los que nos están viendo, un gran saludo. Bienvenidos aquí. Nos pueden ver a través de el Facebook de Fenascol Ahí está la emisión de NotiSeñales. Señales. Y también a través de Fenascol Digital, la señal en vivo Fenascol Digital, en la página web. ¿Cuál es la página web? La que pueden ver aquí en pantalla. Allí pueden entrar y en esta página están todos los contenidos de NotiSeñales y Señales que hemos realizado. También pueden ingresar a la parte que dice En Vivo, que es un botón de color rojo. Allá pueden ver toda esta información. Y bueno hoy estuvimos publicando un video en el cual preguntamos a las personas en instagram facebook hicimos esta pregunta que nos habla sobre si ¿sí saben los planes para el 2022 de FENASCOR las metas y sus objetivos y algunos nos dieron algunas respuestas estas respuestas las hemos recogido y bueno les estaremos contando sobre esto ahora todas las personas que nos ven en facebook Vamos a ver cuántas personas nos están viendo. 54 personas tenemos en este momento. Aquí empezamos con Noticias Señales. Bueno. El día de hoy vamos a hablar con el director general de FENASCOL sobre la asamblea pasada de FENASCOL. Con nosotros está Henry Mejía y nos va a comentar acerca de esta asamblea. Bienvenido, Henry. Hola, muy buenas noches, Camilo y Paula. Me alegra verlos. Muy bien. De nuevo. Bien, muchísimas gracias. Bueno. Nosotros quisiéramos preguntarte eh, qué sucedió de manera general, que nos des un contexto de esta asamblea. ¿Quiénes participaron en la asamblea pasada de FENASCOL? Ok, eh, gracias por esa pregunta, muy buena. Bueno, hace poquito tuvimos la asamblea, fue muy importante, participaron eh, 26 asociaciones de personas sordas con sus delegados, la mayoría vinieron en una dupla. Y abordamos distintos temas muy importantes eh, para abordar también el plan de trabajo de este año y darle eh, linealidad a este plan de trabajo, ¿sí? que no solamente las asociaciones trabajen por sí solas, sino que convoquemos, que pensemos en un trabajo articulado. Ya más tarde les mostraré eh, un poco más acerca del plan de trabajo y sus puntos a abordar. Bueno, excelente. Quisiéramos eh, también saber por qué FENASCOL le ha apostado a generar esa toma de conciencia por los derechos de las personas sordas en Colombia. Cuéntanos. Sí, FENASCOL eh, tiene como misión sobre todo es la defensa de los derechos de las personas sordas. ¿sí? Esta defensa de, las personas, de, de los derechos de las personas sordas es nuestra misión y FENASCOL está trabajando por llegar a ese objetivo. Eh, estamos hablando de la comunidad sorda no solamente afiliada, estamos hablando de todo el espectro y por eso eh, ya un poco más adelante vamos a profundizar sobre eso, eh, voy a tocar varios temas relacionados porque FENASCOL, eh, bueno, mucha gente piensa que eh, los problemas que tiene los va a solucionar FENASCOL y es importante dar claridad al respecto, ¿sí? finalmente el ente rector, el responsable es el gobierno, no somos nosotros FENASCOL quien resuelve problemas de educación, o de vulneración de derecho. Nosotros defendemos. ¿Sí? Es eso. Bueno, eh, en este momento Noticias está siendo vista por muchas personas en Colombia, eh, de pronto eh, entidades o algunas personas que no son miembros de las asociaciones agremiadas a FENASCOL. Entonces, eh, se nos nos surge una pregunta desde FENASCOL y todas sus actividades de incidencia en sus procesos en la defensa de mm. los derechos entonces solamente cobija a las personas que están agremiadas o tiene un impacto a nivel nacional en todas las personas sordas de colombia sí ok como decía anteriormente FENASCOL tiene una misión que es la defensa de los derechos de las personas sordas no solamente estamos hablando de las personas sordas afiliadas ¿sí? eh, abrimos nuestro horizonte para precisamente por ejemplo hace poquito creamos la comisión de familias ¿sí? y esta comisión de familias por obligación debe estar afiliada no tenemos las puertas abiertas para todas las familias eh, de nuestra población sorda. Por ejemplo, Notiseñales, ¿es para quién? No solamente para las personas afiliadas a las asociaciones, no. es Tiene un espectro, un, una puerta abierta en pro de la transferencia de conocimientos, que es algo relevante, muy importante para la comunidad, para que se entere eh, y se informe. Es verdad que tenemos un problema con la mayoría de nuestra comunidad y es que eh, no tiene acceso a la información. ¿sí? Tenemos canales y medios, ya sea periodísticos, desde la televisión, desde eh, los impresos, desde la radio, eh, que no es accesible. Entonces, Noti señales aquí está permitiendo la accesibilidad a diferentes personas y no solamente a ellos, sino a entidades que tienen productos eh, relacionados con nuestra población y esa es nuestra misión con NotiSeñales, abrir las puertas para la transferencia de conocimiento, ¿sí? Trabajamos de, de la mano y en pro de nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos. La educación no es solamente para los sordos afiliados a las asociaciones, la educación es un derecho para todos. Y es por eso que FENASCOL está defendiendo estos derechos, a la educación, a la salud, al empleo, por eso es un horizonte muy grande. Correcto, entonces podemos percibir que no solamente trasciende a las asociaciones, sino contribuye a la garantía de los derechos de todas las personas sordas en todo Colombia, y por eso esa toma de conciencia correcto eh, paula cuéntanos cuántas personas están conectadas y qué comentarios tenemos Ahora vemos las redes sociales y vemos en facebook que en este momento en este momento hay 54 personas conectadas antes teníamos 64 pero no los invitamos a que sigan conectados aquí en noti señales. Y en los comentarios de las preguntas que hicimos no vemos mucho, pero en el durante el día en Instagram nosotros hicimos una publicación y hemos recibido bastantes respuestas, si saben, de los planes para el 2022 de FENASCOL. Y la gran mayoría de personas nos estuvieron viendo y nos dieron sus respuestas. Nos dicen que no, que no los conocen que no lo saben. Esa fue como la respuesta general, pero una persona nos dio una respuesta más larga. Vamos a verla. Perfecto. Es una, una mujer que se llama Laura Herrán. Ella nos escribe y nos cuenta. Nos dice que está enfocado en el, en el liderazgo de las personas sordas y en fortalecer sus bases. Como? También en la comunidad sorda en la defensa de sus derechos, en el reconocimiento de la lengua de señas. Además, una de sus metas es dar proyectos enfocados a las asociaciones de las personas sordas de Colombia. Esos son los objetivos de FENASCOL. Bueno, esperamos que ustedes que nos están viendo también nos den sus respuestas y nos pongan sus comentarios en el en vivo. Puede ser aquí en Facebook o si no, en nuestro Instagram. Para aquí, aquí los podamos leer. Seguimos aquí en NotiSeñales. Señales. Gracias, Paula. Bueno, como hemos hablado de los diferentes comentarios, entre estos... Eh, se ha preguntado sobre todo sobre las metas, objetivos y acciones que tiene FENASCOL y si realmente los conocen. Bueno, por ejemplo, una de las eh, fuertes acciones que ha tenido FENASCOL es con la licencia de conducción, exigiendo ese derecho. Pero quisiéramos saber qué ha ocurrido con este proceso. Ya cumplimos un año del plantón que se hizo. Así es. Y quisiéramos saber cómo va esta incidencia en cuanto a la licencia. Porque sabemos que pronto va a haber un cambio de gobierno. Entonces, ¿qué hay de aquí en adelante con este tema? Sí, es verdad. La comunidad sorda eh, tiene como una expectativa o se piensa que esta solución es fácil eh, o esta problemática es fácil de darle celeridad al proceso, eh, reivindicar el derecho no es fácil. Es una tarea ardua y constante. Sí, eh, las manifestaciones que hemos realizado, los plantones ante eh, el Ministerio de Transporte, pues fue importante, el gobierno eh, se comprometió a darnos una solución para diciembre pasado frente al, a la licencia del, de conducción, pero se ha dilatado mucho. Sí, Es importante que también pensemos, no sé ustedes, eh, desde la comunidad sorda, ha visto a la comunidad indígena y sus luchas, que ha pasado con ellos? Llevan muchos mucho tiempo eh, haciendo manifestaciones, haciendo marchas, haciendo, plan, haciendo plantones, porque el gobierno promete cosas que no cumple, ¿sí? Eh, tenemos ese ejemplo. O ahora eh, las mujeres, las mujeres se han visto oprimidas y se han empoderado precisamente con marchas, con luchas y también ha sido difícil eh, poder lograr sus objetivos, así como la comunidad afrocolombiana o los grupos como el, la LGTBIQ, ¿sí? Son muchos grupos que están exigiendo eh, sus derechos, ¿sí? Y se ven oprimidos al igual que nosotros. Eh, es importante pensar que la responsabilidad total no la tiene FENASCOL. Es importante que la comunidad sorda se una y trabaje de manera mancomunada, no pensando únicamente en si afiliarse o no. Este año vamos a seguir trabajando en pro de eso. Si eso no se logra, vamos entonces a seguir trabajando el 2023 el 2024 llevamos muchos años trabajando para que se nos dé eh, la licencia de conducción y es importante que estos 16 años que llevamos trabajando eh, se reconozcan y trabajemos de manera mancomunada con las familias con todos los actores para incidir ante el gobierno les aviso que la otra semana el miércoles Vamos a tener una nueva reunión con el Ministerio de Transporte a eso de las 2 de la tarde, vamos a tener una mesa de trabajo para ver qué pasa. FENASCOL ha estado muy participativo para exigir este derecho. Sí, así es, hay que continuar trabajando en pro de este derecho como es la licencia. Bueno, por otro lado, eh, también sabemos que a nivel nacional Ustedes han estado trabajando mucho en el Plan Nacional de Accesibilidad y han estado participando en la construcción del mismo, haciendo esta incidencia uh -huh. en pro de los derechos de las personas sordas, porque eso ayudaría muchísimo a la accesibilidad. Cuéntanos, ¿cómo va este tema? Ok, mira, el Plan Nacional de Accesibilidad... La gente piensa que es un compromiso del gobierno de, del presidente Duque, que lo puso en su plan de desarrollo. La mayoría piensa eso y ahí tenemos que reconocer algo. Y es, miren aquí, la ONU. La ONU en el 2016 entabló conversaciones y propuso una recomendación al gobierno nacional en donde eh, tiene varias recomendaciones en pro de la accesibilidad. ¿Sí? Tiene puntualmente el 22 y el 23 hablan acerca de eso. La ONU hace una advertencia y se muestra preocupado dado que Colombia no muestra efectos ante la accesibilidad, hay muchas barreras relacionadas. Y el punto 23 eh, dice que la ONU le llama la atención a, al gobierno para que genere un plan nacional de accesibilidad. Esas recomendaciones son el sustento para generar incidencia y el presidente Duque lo puso en su plan de desarrollo, pero hemos estado cuatro años incidiendo y ya estamos a puertas de un nuevo gobierno y esto no se ha podido crear. Entonces estamos gestionando, estamos presionando. Eh, hace poco, en nuestra primera emisión de NotiSeñales, cuando tuvimos eh, a nuestra invitada Morelka, ¿sí? la consejera de, de la presidencia, ella nos habló de las falencias, de las necesidades que... Eh, habían en ese proceso y que hay que dejar un documento como un compromiso, pero entendiendo que vamos a cambiar de gobierno, ese compromiso se puede quebrantar. ¿sí? Entonces nosotros estamos incidiendo a los candidatos presidenciales pidiendo el favor de que en los planes de desarrollo se contemple el Plan Nacional de Accesibilidad, porque tenemos un gran problema varias barreras en la accesibilidad a la información y comunicación, en la atención en salud, en la educación y es un problema muy grande. FENASCOL sigue insistiendo porque este punto es muy importante, el Plan Nacional de Accesibilidad. Nosotros vamos a hacer varios videos para dar claridades, explicar un poco esas recomendaciones que da la ONU todo, por supuesto, mediado por la lengua de señas, esto va en nuestra estrategia de la transferencia de conocimientos para que cada uno en sus regiones eh, incida frente a la accesibilidad. Sí, es verdad. Bueno, también nos hemos dado cuenta que FENASCOL durante muchos años ha liderado diferentes campañas y la próxima semana se va a hacer el lanzamiento de Sin Accesibilidad No Hay Derechos. ¿Puedes contarnos un poco más de esta campaña? Sin accesibilidad no hay derechos, ¿qué significa? Eh, sí, precisamente, primero hay que dar un contexto, lo voy a explicar. El Plan Nacional de Accesibilidad viene articulado, eh, valga la redundancia, con el artículo 9 de la Convención eh, que ratificó, que crea eh, la ONU, y el artículo 8 de la convención habla sobre la toma de conciencia, el artículo 9 habla sobre accesibilidad, entonces traemos a colación esos dos artículos y Fenasco lo toma como un reto, eh, ya muchas eh, personas de nuestra comunidad saben eh, de un antecedente, eh, teníamos un reto hace dos años que se transmitió, que se publicó, eh, el año pasado teníamos el segundo reto que no fue tan consistente, que tuvo muy poco impacto y este año queremos en nuestro tercer reto abordar el tema de las barreras, ¿sí?, estas vulneran nuestros derechos. Y entonces es muy importante la toma de conciencia, ¿sí? Es nuestro reto. Sin accesibilidad no hay derechos. Todos los que nos, nos están viendo en esta emisión, es importante gestionar a favor de esta iniciativa. FENASCOL quiere lograr que 100 entidades visibilicen sus estrategias de accesibilidad, sus ajustes, ¿sí? queremos lograr que 100 entidades también así como han logrado sus ajustes razonables también se muestran esas 100 entidades que no lo han logrado y en eso nos van a ayudar ustedes, nos van a mandar sus denuncias, su información, si de pronto en un sector salud no hay un servicio de interpretación o si en una alcaldía no se cuenta con eh, los ajustes razonables. Ojalá podamos recibir por parte de ustedes esas denuncias, esa información, que trabajemos unidos ¿sí? en pro de este tercer reto y que nos apoyen todos difundiéndolo a nivel nacional para generar un gran impacto frente a la toma de conciencia de las distintas entidades en cuanto a la accesibilidad, que nos permitan un espacio adaptado a nosotros, que podamos acceder a la salud, al trabajo, entre otros entornos. Bueno, desde FENASCOL vemos que tienen esta eh, estrategia y quisiera que nos contaras un poco Así más es. de lo que tienen del de, plan estratégico. Es verdad, eh, muchas personas no conocen el plan eh, de FENASCOL, el plan estratégico. Nosotros lo tenemos, eh, tenemos un plan enmarcado en cuatro años, desde el 2019 venimos con él hasta el 2022, hasta este año finalizaría esa etapa, y en este plan, como lo pueden observar en pantalla, es precisamente ese. Tenemos sobre todo un objetivo principal con estas estrategias y es que la comunidad sorda se movilice ¿sí? para poder incidir. Es importante ese aspecto. Posteriormente, Fenascol eh, hará un webinario. Queremos hacer eso un webinario abierto a preguntas de eh, la comunidad y por supuesto mostrar nuestro plan de trabajo y cómo lo hacemos, porque muchas personas dicen, ah no, FENASCOL es el responsable, yo no sé, pues eh, ellos están haciendo algo, pero FENASCOL que eh, estamos hablando de, de mí, Henry, FENASCOL representa a las asociaciones, a ese movimiento asociativo y también estamos hablando de la comunidad sorda en general de su gestión vamos a tratar de cambiar esa dependencia y por eso estamos aquí para la tra transferencia de conocimiento tenemos cuatro líneas de trabajo cuatro líneas estrategias, estratégicas muy importantes para motivar para eh, generar esa pregunta ¿sí? tenemos eh, una línea de estrategia de comunicación, de transferencia de conocimiento para que las personas sordas a, se eh, empoderen de cosas que antes no sabían y puedan precisamente eh, protagonizar esas gestiones y esa incidencia. Nosotros en nuestra estrategia publicamos videos, por ejemplo, Noti Señales es, hace parte de una de estas líneas estra, estratégicas precisamente para que las personas sordas eh, se empoderen y defiendan sus derechos de manera articulada con nosotros. Entonces, esta movilización ¿sí? eh, es la participación en los distintos espacios. Por ejemplo, a mí me da un poco de, de sazón eh, hay en muchos lugares, en muchos departamentos, comités de discapacidad. Y es una lástima que las personas sordas no participen de estos espacios. Entonces hay que motivar, incentivar, ojalá podamos participar de los comités departamentales de discapacidad. Son espacios muy importantes. Hace poquito, lastimosamente aquí en Bogotá, eh, se dio eh, unas votaciones en 20 localidades y el consejo diris, distrital ¿sí? eh, se dio cuenta, quedó sorprendido de que solamente habían dos representantes ¿sí? de la asociación de suba y en la localidad de Chapinero, ¿sí? y precisamente Dentro del consejo distrital no había participación sorda. Entonces, yo me pregunto qué vamos a hacer. Sí Es importante convocar a la población sorda eh, de Bogotá. ¿sí? Eh, convocar a las distintas localidades para incidir y generar esa participación de la población sorda. No solamente en Bogotá, sino en las distintas regiones del país en donde no hay presencia de la población sorda. Por otra parte... El punto 3 habla de la participación en esos comités, eh, miren, vamos en relación a esta tercera línea para poder incidir en la política pública, ¿sí? ¿En dónde está esa construcción? Están dentro de los consejos departamentales y municipales de discapacidad. Esos espacios son importantísimos y si la población sorda no participa y no tiene ningún representante, pues la política pública eh, va a abordar distintas discapacidades, ¿sí? Pero la población sorda se va a ver invisibilizada allí, ojalá trabajemos en eso. Y por último tenemos la gestión para la toma de decisiones, para articularnos, precisamente nosotros tenemos la comisión de familias, la de juventudes, la de planeación lingüística, la de mujeres, ¿sí? las asociaciones de sordos, esto favorece la articulación, entonces estas son las cuatro líneas de trabajo. Eh, no puedo profundizar un poco más en esto, pero les prometo que va a haber otro espacio, un webinario en donde podemos concertar y hablar al respecto. Bueno, podemos darnos cuenta que es importante que todos trabajen de manera articulada como comunidad sorda. Bueno, antes de finalizar, queremos eh, que Paula nos cuente qué comentarios tenemos de Así nuestros es. televidentes. Muchas gracias, gracias por, por esta información. Ahorita, estando pendientes de las redes sociales, hemos visto algunos comentarios y pues bueno, primero vamos a, a ver cuántas personas nos están viendo en Facebook. Antes había visto que eran 80 personas. Y veo ahorita de los comentarios, vemos uno de ellos. Un momento, por favor. Diana Martín. Ella nos comenta y nos dice, bueno, ¿por qué no...? pensar en otra vez hacer un plantón para la licencia de conducción, ¿por qué no pensar en esto? Es importante que las personas sordas tengamos este proceso de la licencia de conducción, ese es un derecho. ¿Y por qué no pensar que Fenascol pues esté en este proceso y también que nos unamos como personas sordas? Este comentario, pues no sé, ¿qué piensas? ¿Qué respuesta le damos a este comentario, Henry? Es verdad, sí. La población sorda tiene una gran preocupación por el tema de la licencia de conducción. Más de mil personas sordas están preocupadas, tienen hambre de esa licencia. Eh, en Notiseñales hemos hablado precisamente de este tema y como les dije, el miércoles en la tarde a eso de las dos vamos a tener nuevamente una mesa de trabajo con el Ministerio de Transporte ¿sí? y su área jurídica. Así también con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la ANSV, eh, también ellos van a convocar sus partes eh, jurídicas eh, y sus representantes así como nosotros también tendremos nuestro acompañamiento con Sandra, con eh, Daniel, con José Leal y vamos a estar en esa reunión, pero este miércoles no es una mesa de trabajo en donde vamos a dar solución inmediata, pero sí vamos a darle celeridad al proceso porque estamos eh, a puertas, en julio vamos a hacer un cambio de gobierno y no podemos eh, depatraciarnos o volver hacia atrás con este proceso, ¿sí? Eh, porque sabemos que el gobierno siempre nos mira desde la deficiencia y dentro de la resolución, este proyecto se dice que debemos hacer cada semestre un examen audiométrico y a mí me parece pues, que esto se debe quitar de esta propuesta, entonces estamos en esa concertación. El miércoles vamos a tener esa reunión y a partir de lo que se hable en esa en ese encuentro, pues haremos una, un nuevo reporte, una nota de lo que pasó. Muchísimas gracias, Henry. Y pues en realidad nos damos cuenta que el día de hoy yo estuve en tu espacio, en la entrevista con sí. el director y estuvimos intercambiando roles. Gracias, Camilo. Bueno, muchísimas gracias Excelente a ti, Henry, por este espacio. Ahora, siguiendo adelante, vamos con el tema de emprendimiento. Miremos. Hola a todos, mucho gusto. Mi seña es esta y mi nombre es Maleja Galeano. Estoy en la ciudad de Bogotá y mi negocio es Maleja Cosméticos. ¿El Maleja Cosméticos... Se encuentran diversidad de cosméticos, productos de cuidado personal, champús y más. Si están interesados pueden verlos en mis redes sociales. Como vieron, estoy dispuesta a atenderlos a cualquier parte de Colombia en este número de WhatsApp. Gracias a todos. Para apoyarme pueden compartir mis publicaciones. Gracias. Hasta luego. Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Luisa. Vivo en Caucasia. Esta es mi seña. Y quiero mostrarles mi emprendimiento que es hacer trenzas. Quiero mostrarles en compañía de mi prima cómo se hace. Aquí vamos a empezar. Miren. ¡Listo! ¡Muchas gracias! Como pueden ver, así se realizan las trenzas. Hasta luego, que estén bien. Un saludo para todos, me presento, soy María Alejandra, mi seña es esta, soy de la ciudad de Medellín, tengo un negocio de porcelanas. Además variedad en adornos para el hogar, teléfonos antiguos, elefantes, lámparas, relojes de pared, cascadas, entre otros. Miren. Pueden contactarnos a Instagram o WhatsApp, como ven en pantalla. Un abrazo. Chao. Como vieron, si ustedes, las personas sordas, tienen algún emprendimiento, no sé, venta de productos como ropa, venta de celulares, etcétera, mándenme sus correos para publicarlos aquí en señales. A este correo que en estos momentos ven en pantalla ¡Cópienlo! ¡Cópienlo para que sepan a dónde enviarlo! Pueden enviar sus videos en lengua de señas También mostrando sus productos Y nosotros recibiremos esta información Y los apoyaremos y mostraremos aquí en Noti señales. Ahora miremos en las redes sociales, en Facebook Cuántas personas nos están viendo En estos momentos 85 85 personas nos están viendo y hemos visto bastante opinión, bastantes opiniones de personas sordas. Los animamos a que sigan comentándonos. Bueno, en el departamento del Caquetá, en la Asociación de Sordos, eh, tenemos el presidente... Duberney Barrios, quien ha hecho acciones de incidencia gracias al centro de relevo. Vamos a ver esta entrevista que tuvimos con él ya que él ha incidido en diferentes espacios con ayuda del centro de relevo. Miremos. Hola a todos. Espero estén bien. Hoy estoy con el invitado quien se va a presentar. Cuéntanos tu seña, de qué ciudad eres y de qué asociación eres líder. Mucho gusto, mi seña es esta, mi nombre es Duberney, vivo en Florencia, Caquetá, represento a la comunidad sorda, soy el presidente de la asociación. Ah, perfecto, quiero preguntarte, en diversos espacios de incidencia y participación, el centro de relevo puede ser una herramienta para comunicarse, ¿tú lo has usado en esos momentos? ¿Te ha sido útil? Sí, claro. En mi experiencia he usado el servicio de interpretación en línea del centro de releo A veces cuando el intérprete no puede apoyarme de forma presencial, llevo el celular conmigo para hacer acciones de incidencia o gestiones ante el gobierno, como en alcaldías, entidades o empresas de cualquier sector. Aprovecho el centro de releo para comunicarme con esas partes y me da cierta tranquilidad y satisfacción. El servicio es confortable y de calidad. Wow. Y al usar el centro de relevo en estos espacios de incidencia, ¿sientes confianza con el servicio? Pues no voy predispuesto, soy muy asertivo, asumo la situación como un reto, voy a lo que voy, saco mi celular para comunicarme y le doy continuidad a mi gestión. También depende del contexto, si hay un intérprete presencial uso ese recurso y si no, pues uso el servicio de interpretación en línea, esas son estrategias. No hay que dudarle, hay que mostrarse seguro y comunicarnos a través del centro de relevo. Hay casos especiales, por ejemplo, cuando son reuniones de diálogo extenso, prefiero contar con el intérprete presencial, pero si son gestiones cortas, opto por el servicio de interpretación en línea desde mi celular. Qué bien. ¿Qué has podido ver de la reacción de los funcionarios en las instituciones o entidades en las que te has comunicado a través del Ciel? ¿Conocen esta herramienta sí. de accesibilidad? ¿Qué dicen al respecto? Sí, es verdad. Es un reto. Usar los servicios del centro de relevo como si él, cuando por ejemplo estamos ante una persona que tiene un paradigma desfavorable, eso nos genera duda y a veces preferimos esperar al intérprete para que llegue al lugar, pero no sabemos si este intérprete está ocupado, dependemos de sus horarios y compromisos y decirle al funcionario que espere mientras llega el intérprete creo que no es una opción. Hay que aceptar el desafío, atender a gestiones y situaciones a través del centro de relevo, aprovechar el tiempo, la comunicación es inmediata y así podemos generar ese impacto de incidencia y visibilizar que la tecnología puede ayudarnos gracias al Ministerio de las TIC esta herramienta es gratuita. Nos permite aprovechar el tiempo y gestionar, si el intérprete puede acudir de forma presencial está bien, pero si no, puedo hacer uso del CIEL para hacer el proceso más rápido. Y hablando del impacto que puede generar estas acciones de incidencia por parte de las asociaciones, ¿crees que es suficiente o crees que hace falta esa unión entre asociaciones y las entidades y que el centro de relevo sea una herramienta para lograr la comunicación? Ha sido de gran beneficio, ha favorecido las acciones de incidencia. Además, sordos miembros de la Junta de la Asociación también tienen una experiencia similar, ya que podemos incidir e impactar positivamente en procesos a través del CIEL, del Centro de Relevo. Hemos podido trabajar de forma independiente. Sus habilidades bastante cómoda. Nuestra experiencia da cuenta de que es una herramienta que favorece el impacto que deseamos y esto es muy importante. Sentir la tranquilidad de poder gestionar de forma autónoma, se debe comprar un plan de datos para poder usar el servicio y no depender de eh, los servicios de interpretación presencial y así poder participar en distintos espacios e ir poco a poco mejorando. No digo que la asociación ha mejorado rotundamente, pero sí hemos logrado algunas cosas y hemos tenido avances en la incidencia. ¿Hay algo corto que quieras comentarle a las asociaciones de personas sordas de Colombia que piensan que no pueden usar el cielo para estas acciones de incidencia? ¿Alguna recomendación de ánimo para que también asuman estos retos? ¿Algún comentario para las personas sordas y sus asociaciones en Colombia? Sí, es importante, ojalá que dentro de los planes de celular contemplen incluir el centro de relevo para que podamos asistir a diferentes espacios, aprovechar e incidir en pro del reconocimiento de la lengua de señas y de nuestro derecho a la accesibilidad enmarcado en la ley 324. Es importante visibilizar nuestra lengua, nuestra forma de comunicación a los demás que la desconocen, de la mano del servicio de interpretación en línea, el cual es un gran beneficio. Mi recomendación es esa que se sumen más personas al uso del centro de relevo y así destacarnos como un país con un gran poder, como el mejor de todos. Muchas gracias por participar en esta entrevista. Bueno, FENASCOL y Claro Colombia han hecho una alianza. Entre ellas está una alianza con SERVIR la cual da atención oportuna a las personas sordas en los puntos de atención, dando tranquilidad a los usuarios. Por otro lado, también se tienen los planes que permiten el uso de la aplicación del centro del relevo sin el consumo de datos. Yo tuve la oportunidad de hablar con una profesional de Claro sobre esta alianza. Pues María Castro, miremos la entrevista. Entonces, ahora vemos que, claro, tiene una alianza con Penascol y queríamos saber qué los motivó a tener esta alianza con, con la federación, que nos cuenten el, el por qué. Bueno, Camilo, es una pregunta muy, muy importante y, y, y Henry no me dejará mentir y, eh, y el equipo de la fundación, nosotros llevamos desde el mes... Si mi memoria no me falla, desde el mes de mayo de 2020, eh, empezando a trabajar con la federación, buscando oportunidades de mejora, de atención y de servicio para las personas sordas. ¿Por qué tomamos esa determinación? Porque, claro, es una empresa eh, incluyente eh, en donde estamos haciendo esfuerzos en todos los aspectos y trabajando pues muy de la mano de los expertos y de las eh, federaciones, fundaciones que son expertas en este tema y por eso tocamos las puertas de FENASCOL. Eh, alguno podría decir que es un proceso largo, eh, mayo desde el año pasado, pero fue diciembre en el que tuvimos ya nuestra eh, respuesta, eh, más que respuesta a nuestra solución. Creo que fue un, un tiempo eh, propicio para analizar, para entender cuáles son las circunstancias a las cuales se, se enfrentan las personas sordas y fue un trabajo y, y yo quisiera reconocer y agradecer al equipo de, de FENASCOR en cabeza de Henry porque su, fue un proceso de co-creación, esto fue un proceso de entender la necesidad, entender qué podíamos hacer como claro para solventar esas necesidades y unidos fue que creamos lo que hoy existe en claro eso, eh, esos servicios, Camila. Qué interesante claro que sí y dentro de claro y ellos publican bueno la, el convenio que se tiene con relación a la inclusión allí pues tienen un convenio directamente con la herramienta servir y este, este este servicio hay cómo funciona a nivel Colombia cómo cómo es este proceso bueno yo quisiera hacer claridad de dos cosas eh, pues para todos los que nos están viendo y es, tenemos dos servicios particulares, uno es el paquete de datos que tenemos eh, eh, con el, para las personas sordas teniendo el centro relevo como, pues, como esa herramienta sin que le consuma datos eh, exagerados, eh, eh, sin que le consuma los datos al, al usuario, cosa que era muy importante. Pensando en unos planes que fueran diferenciados y que tuvieran esa especialidad. Ese es el primero. Y el segundo, nosotros tenemos en todo el país unos centro, eh, los centros de atención y ventas, como los llamamos eh, en la compañía, que son los lugares a donde uno llega y presenta pues, las inquietudes o las, o, o las soluciones o compra de, de SIM cards o de perdón, o de cosas, y ahí lo, que estamos, ahí lo que hicimos fue implementar la estrategia, arrancamos con un piloto de cinco de esos centros eh, de atención y venta, eso lo hicimos entre diciembre y el mes de marzo. Hoy, quiero contarles a, a toda la comunidad eh, que somos, hoy ya tenemos 27 centros de atención y venta, porque además arrancamos el piloto solamente en Bogotá, hoy tenemos centros de atenciones y ventas con esa atención eh, diferenciada, en Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Chía, Cúcuta, Ibagué, Itagüí, Medellín, Neiva, Pereira, Santa Marta, Valledupar y Villavicencio. Eh, y eso, pues, no, como se los decía en la anterior pregunta, no es una imposición por parte de Claro, sino esto es, dialogado, entendido, entendiendo eh, cuáles eran los lugares en donde era más importante para ustedes tener ese acompañamiento para, para la comunidad sorda y es en esos lugares donde estamos. Esperamos poder seguir creciendo ese número de, de ciudades en donde estemos. Bueno, eh, quería preguntarte, claro, en relación a las personas sordas, que de las, de las personas que trabajan allí en Claro, ¿cómo es la atención para las, para las personas sordas en estos lugares? Bueno, ¿cómo nos preparamos en Claro para, para, para atender a las personas sordas? Nosotros nos preparamos y muy de la mano de FENASCOL hicimos un proceso de sensibilización y de socialización por parte del equipo de la federación a todos nuestros asesores para eh, que entendiéramos eh, que las circunstancias a las cuales se enfrenta una persona sorda eh, no son nada diferentes a las cuales nos, se nos puede presentar a cualquiera y que por eso necesitamos una herramienta como es servir para que nos eh, permita dar eh, la atención a la persona sorda y que se sirva de traducción simultánea eh, para, las, eh, pues para la persona sorda como para el, el consultor, de esta manera que se pueda eh, solucionar las inquietudes o ayudar en el proceso que se tenga que eh, surtir de manera oportuna y pertinente. Bueno, quisiera preguntarte, dentro de Claro, los planes que tienen para las personas sordas, ¿cómo incluyen el centro de relevo? Son a veces los planes se agotan, entonces, ¿cómo incluyen esta herramienta de centro de relevo? Pues mira, eh, Camilo, tenemos unos, una oferta comercial que tiene tres paquetes prepago y un plan pospago y en todos ellos se, se incluye el app de centro relevo de manera ilimitada de manera que no se van a gastar no se van a consumir los datos que tenga la persona en su en su plan eso pues es un es un alivio muy, muy importante y permite pues acercar y tener esa comunicación que es tan importante no sé si quisieras, Camilo, que contara un poquito cuáles son esos tres paquetes para que pues, todos los que nos están acompañando en este espacio lo conozcan. Sí, claro que sí. Son, hay el de los paquetes prepago es, hay uno de siete días, hay otro de, 15, perdón, de, 15, de siete días con 500 megas, de 15 días con 1.5 gigabytes y de 30 días con 4 gigabytes. Entonces, pues obviamente hay alternativas para todas eh, las personas. Eh, si yo tengo claro que no tengo tanto consumo, lo puedo tomar el de siete días o si eh, también, si el bolsillo me lo permite, puedo tener solamente el de siete días o si quiero hacer el de, el de 30 días. La idea es, y como se los he mencionado en toda esta conversación, es que lo que buscamos es de la mano con FENASCOL entender ¿Cuáles son las circunstancias, necesidades puntuales de la comunidad sorda? Y fue así que elaboramos estos planes. Yo, yo espero, por las conversaciones que hemos tenido con Henry y con todo el equipo, eh, que, que han sido puntuales, que han sido importantes y que han permitido cerrar esas brechas eh, digitales que antes no nos permitían tener una, una comunicación fluida y obviamente vamos a seguir trabajando de la mano con FENASCOL porque pues eh, nuestra intención como compañía es ser cada día más incluyentes. Y ya para finalizar, de aquí en adelante, eh, las personas sordas, y las diferentes actividades que se hacen, digamos, claro, que tienen para, para ellos, para las personas sordas? Cuéntenos a todas las sí. personas que nos están viendo en estos momentos. Pues mira, eh, seguir, seguir divulgando nuestro, nuestros paquetes prepago y pospago en todo el país. Seguir, eh, eh, pues, poner a disposición esas 27 centros de atención y ventas donde tenemos la traducción y pues el, el, la lengua de señas a través de la plataforma Servir y eh, seguir revisando cual, cuáles pueden ser esas eh, oportunidades de mejora eh, en la atención a las personas sordas. Entonces, eh, quédense con este mensaje de que no nos vamos a dar por eh, eh, culminada nuestra tarea con, este, con, estos, eh, con estos cuatro paquetes, sino que vamos a seguir trabajando. Esa es, ese es nuestro proyecto. Eh, y como les decía antes, espero siempre traerles buenas noticias y ojalá que me puedas volver a invitar, Camilo, de pronto al final del año donde hagamos un, un eh, barrido de resultados y de cómo, cómo la comunidad sorda ha, ha, ha percibido o percibió durante el año 2022 esta, es, estas atenciones y también oírlo de primera voz de ustedes, pues es, es, es muy importante. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí en Noticeñales. Y pues bueno, a todas las personas sordas que nos ven en este en vivo, y sabemos que Señales trabaja por, por ellos. Gracias a todas las personas que nos ven, pues seguimos trabajando aquí para la inclusión de las personas sordas. Muchas gracias. Como pudieron observar, le ha hecho incidencia en distintas entidades prestadoras de servicio, ya sea como en este caso claro, sabían que las personas sordas anteriormente me decían, necesitamos el centro de relevo, necesitamos usar el servicio de interpretación en línea. Eh, eso de pagar las recargas cuando entablaban una videollamada inmediatamente los datos se acababan y era una lástima para muchos, una preocupación constante por eso nosotros eh, hicimos este ejercicio y pues pueden acudir a las oficinas de Claro en el territorio nacional este plan eh, que tiene en cuenta el centro de relevo lo pueden pedir ya sea en un plan prepago, en donde hagan recargas de 5 mil, 15 mil, 20 mil, o existe también la posibilidad de hacer parte de claro desde un plan pospago, ¿sí? teniendo en cuenta que los datos móviles no se, apa no se acaban al usar el centro de relevo. Pueden usar este servicio de forma libre, pueden hacer eh, sus llamadas a través del centro de relevo. Allí en pantalla aparecen las ciudades donde están las oficinas. Eh, pueden eh, observar, pero el lunes vamos a hacer un video. En donde hablemos un poco más de las direcciones en cada ciudad para que las personas sordas puedan identificar ciudad, su ciudad y puedan ir a la dirección de la oficina Claro para eh, hacer parte de la telefonía Claro y puedan acceder al centro de relevo de manera libre. Entonces es muy importante, ojalá que ustedes también gestionen y que compartan esta información con más personas sordas. FENASCOL ha hecho incidencia y también vamos a mostrar posteriormente las incidencias con otras entidades Bueno, hemos llegado al final de noticinales pero sabemos que dentro de ocho días los invitamos a que se conecten a las siete de la noche Si ustedes quieren saber un poco más sobre qué hacemos en Fenascol, eh, qué vamos a hacer este año, pues próximamente en el viernes entrante vamos a tener un invitado un líder de Medellín, que muchos lo conocen, no voy a decir su seña, el próximo viernes lo tendremos, para que eh, hablemos en una entrevista y pues presentemos el trabajo de Fenascol. Eh, para que la comunidad sorda sepa qué es lo que hacemos desde aquí, eh, se enteren cuáles son las estrategias, si de pronto tienen ideas, propuestas que queramos realizar, pues eh, háganos un video, mándenos un video, eh, coméntenos qué se les ocurre y háganlo llegar al correo de FENASCOL para nosotros tenerlo en cuenta en nuestros planes recuerden que estamos trabajando de manera articulada con la comunidad sorda siempre pensando en nuestras necesidades y siempre trabajamos en pro de los derechos ustedes saben finalmente FENASCOL siempre habla de Colombia por una toma de conciencia sin derechos no hay inclusión entonces estamos trabajando en esto el próximo viernes nos veremos. Hasta luego. Ahora, ustedes saben, hoy tuvimos una pregunta y ustedes nos dieron sus respuestas. Publicamos esta pregunta y nos dieron sus respuestas. Esta pregunta era en relación a los planes de FENASCOL para este año. La otra semana tendremos otra pregunta para que nos den sus comentarios y sus respuestas. Pero no solo el siguiente viernes, sino será algo que lo, lo, podamos, lo pueden hacer todos los viernes en NotiSeñales. Ahora llegamos al fin de NotiSeñales. Espero que tengan feliz noche. Hasta luego. Buenas, Buenas noches, noches. Hasta luego. Hasta pronto.